Creo que graba correctamente, vamos a intentar no tocar el trípode. Venga, recuento de daños y pasamos. Oh. Toca una rama, He tocado una rama y una ramita ha tocado el trípode. El trípode está en alto y tiene poco equilibrio. Venga, recuento de daños rápido, rápido. Bueno, hoy jueves de 3, creo que estamos a 3 de octubre. Y bueno, da igual, ahora ya me ha quitado la pantalla, da igual. Eh, 28 kilómetros, 200 metros, 300 metros, 2 horas 57 brutas eh, y 2 horas, pues no sé, debe ser 53, 54 netas. A 9,7 por hora, que es lo mismo que saquemos ayer, nos hemos comportado, he intentado no tampoco irnos a un rango, digamos, alto de pulsaciones porque igual que ayer nos fue bien conservar y hacer una sesión más o menos, entre comillas, normal dentro de lo que cabe, eh, no demasiado cañera, no de apretar, pues hoy nos ha permitido sacar 3 kilómetros más porque había margen de tiempo. Ha sido la suerte esa, que había un poco más de margen de tiempo. Si no, no lo hubiéramos podido... Normalmente no los puedo sacar, pero no tengo tiempo. Y hoy he, he, he, he madrugado, digamos, en todas las faenas que tengo y he podido escaparme por pues, 20 minutos más. Así que, eso, 28, unos mil positivos. 970 ha marcado, que luego Strava lo corrige, serán 1000 y algo positivos. Y, y ya está. Eh, ¿Cuánto hemos consumido? ¿Hemos consumido tres orejones, más o menos? ¿Tres orejones? Sí, sí, tres. Ya, no me, no me enrollo para no... El, hacer el dipido largo nos ha, no ha sobrado un poco de isotónica y nos ha sobrado un poco de agua, porque hoy el día estaba un poco más fresco y entonces hemos podido incluso haciendo 3 kilómetros más y 100 positivos más, hemos podido gastar menos agua que ayer ¿eh? o sea, increíble, pero es la temperatura la que manda manda la temperatura bueno, venga, vamos a pegar un trequito de agua que esté un poquito de macraillo ya Me la traigo en esta nevera con un poquito de hielo, de ese de la nevera, de ese paquete de estos azules. Va muy bien, cada, cada noche lo meto en la nevera, a la tarde lo saco, digamos, del coche, lo meto en la nevera. Mira, ya está un poco descongelado. Y a lo mejor no se congela entero, pero lo suficiente para dejarte la fresca y tampoco helada que te pongan malo, ¿no? Va súper bien. Y además tiene un grifito, por si le echas agua adentro, por aquí saldría el agua, ¿vale? Fresquita, pero bueno, yo no, no lo uso normalmente. toda la vez, meca Vamos con el vídeo hoy. Ritmos en entrenamiento. Vamos a intentar eh, cuadrarlo en la cabeza e intentar ordenármelo un poco mientras corría, lo cual no es fácil. No es fácil realmente mientras corres intentar ordenarte todo lo que vas a decir en el vídeo. Pero bueno, vamos así improvisando. Eh, entonces, eh, ritmos de entrenamiento. Mira, podemos decir que tenemos como tres tipos de sesiones. Esto es siempre a mi modo de ver, ¿eh? Eh, Tres tipos de sesiones. Sesiones cortas, sesiones de recuperar también, tenemos sesiones cortas, sesiones dentro de las cortas, pues pueden ser activaciones de 5 kilómetros lentas, pueden ser cañeras, como series de 5000, o sea, puede ser un poco, bueno, pero digamos que tenemos sesiones muy cortas, sesiones normalitas, que serían de entre semana, las, las que no son cortas, las normales, y luego tenemos las tías largas, ¿vale? Entonces, cada tipo de sesión, digamos que se puede trabajar eh, a unas velocidades, que cada uno tiene su velocidad, lógicamente a unos ritmos, pero además a unos rangos cardíacos ¿no? entonces cuando uno, cuando una persona está entrenando o quiere entrenar dice, hostia, y cómo cómo tengo que entrenar yo la sesión ¿no? pero mira, yo vamos a intentar estructurarlo, ya digo, que no me líe que se explique bien a ver las sesiones de recuperar vamos a decir que siempre hay que intentar hacerlas para la mayoría de la gente entre 6 minutos el kilómetro y un poquito más lento. vale. Luego habrá personas que una sesión de recuperar sea de 18 kilómetros y una sesión de recuperar sea de 6 kilómetros. ¿vale? Pero digamos que siempre se busca la persona más potente, lógicamente tendrá una tirada más larga, aunque sea de recuperar, pero floja, y, y ya está. Pero básicamente siempre hay que tirar que una sesión de recuperar, siempre siendo de asfalto, me refiero, siendo de asfalto o plana, ¿eh? Eh, sea de 6 minutos el kilómetro, o un poquito más lenta, ¿vale? Para la mayoría de la gente, ya sé que mucha gente dirá ah, yo recupero a 5 kilómetros ya, pero, pero la mayoría de la gente, ¿vale? Eh, entonces, una vez que tenemos eso, vamos a, a poner... Mmm, vamos a las tiradas largas primero, venga, vamos a las tiradas largas. Tiradas largas. En general, una tirada larga hay que entrenarla, a mi modo de ver, alrededor de un rango cardíaco entre el 76% y el 78% para la mayoría de la gente, entre el 76 y el, 8, el 78% de rango cardíaco. ¿Cuánto eso en cristiano? Pues bueno, F es bueno, relativamente. O sea, tú coges tu rango cardíaco máximo y lo multiplicas por 76%, ¿vale? Y te sale. O sea, si tú, por ejemplo, tu rango cardíaco máximo son 180. Por el 76% te saldrá un número, pues ese es el rango medio después de terminar toda la sesión de la tirada larga que te debe salir. ¿Cuánto es? Pues mira, en mi caso puede ser 142 pulsaciones, 140 pulsaciones, 136, 138, es que depende, ¿no? Pero más o menos, yo que soy muy, muy lento de pulsaciones porque soy ya viejales, ¿no? 52 voy a hacer ya ¿eh? el año que viene ahora en febrero... Eh... Entonces, yo que soy un poco viajales, pues me salen esos rangos. Por ejemplo, una persona eh, que tenga pues 30 años, pues le saldrán 20 pulsaciones más alto. O sea, su, su a lo mejor su, su 76% pues no serán 142 pulsaciones, a lo mejor su 76% serán 162 pulsaciones, por lo tanto puede rendir muchísimo más en plan, digamos, de, de un entreno sin pasarse de, de rango. ¿no? Eh, bueno, entonces en general, tiradas largas. Entre el 76% y el 78%. ¿A cuánto le pongo yo a la gente que entreno? Entre el 76% y el 77%. Cuando son sesiones con mucho desnivel, se le, se le baja un poco el porcentaje porque entiendo que van a andar. Y entonces cuando la sesión es cañera de, de desnivel y larga, eh, la bajo el 74% o algo así por ciento de rango. ¿vale? Entonces la persona sabe que cuando ha terminado la sesión, hay momentos que ha ido 15 pulsaciones más arriba de ese 76% medio, ¿eh? y otros momentos que a lo mejor iba andando separado a llenar en la fuente y ha estado oh, a 120 pulsaciones ¿vale? pero al final, cuando le sale en el reloj cuánto ha sido en total de pulsaciones ¿no? el rango medio, pues aproximadamente le tiene que salir el 76 el 77% por ahí para las tiradas largas ¿vale? ¿Cómo saber de cuánto hago yo la tirada larga? ¿De cuánto hacer la tirada larga? Pues mira, tienes que ver ...que eres capaz de sacar esa distancia y ese desnivel... Aproximadamente, ...aproximadamente... ...entre 7 minutos el kilómetro y 8 minutos el kilómetro... ...a grandes rasgos... ...a grandes rasgos, esto siempre entre comillas, ¿vale? Es decir, si tú una tirada larga la sacas a 6 el kilómetro... ...contando el nivel, ojo, una tirada con desnivel de trail, ¿eh? Hablamos de trail... ...una tirada larga de trail... Eh, ...yo qué sé, eh, 25 kilómetros y, yo qué sé, 800 positivos, tú la sacas eh, a 6 el kilómetro, en pocas palabras, para ti es una tirada demasiado pequeña. ¿Vale? O sea, si tú ves que haces tirada larga, prefiero la del domingo, ¿eh? Tirada larga, no una tirada normal, tirada larga. La gorda, la sacas más rápido, o ya digo, a 6 el kilómetro, la estás haciendo muy pequeña. Es decir, pues a lo mejor estás haciendo, vamos a poner un ejemplo, una persona que hace 15 kilómetros, para mí hago tirada larga, 15 kilómetros, un decir, y la saca 6 kilómetros y le dice, niño. Métele 35 kilómetros, <ríe> no le metas 15, métele, ve subiendo poco a poco, pero métele 20, 25 tal que, que sea más dura para ti, porque claro, si tú estás sacando, eh, ya digo, tu tirada larga a 6 kilómetro con desnivel, hablando de desnivel, porque claro, el asfalto está tirado, pero yo me refiero con desnivel en montaña, ahí, tú la estás sacando 6 kilómetros, agranda la tirada porque estás, estás, digamos, no estás trabajando tirada larga, estás tirando, trabajando tirada mediana, ¿eh? entonces grandes rangos, tirada larga, intentar trabajarla entre el 76 y el 78% de tu rango cardíaco medio, digamos, cuando acabas la sesión, habrá momentos que irá 10 pulsaciones más para arriba o 5 o 10 pulsaciones por abajo, pero al final de la sesión, entre el 76 y el 78, que se calcula sabiendo tus pulsaciones máximas y si son 180 por 78%, que ahí tienes tu 78%, ¿vale? Vale, S sistema directo. Eh... Pues ahí tenemos tirada larga, entre 7 minutos al kilómetro y 8 minutos al kilómetro. Eso es lo ideal para que te cueste, para que te cueste, ¿vale? Vamos ahora a las tiradas medianas, tiradas normales entre semana, digamos, pero no las cortitas, no las de chispa, no de serie ni hostias. No de asfalto, no planas, sino de trail, ¿vale? Trail entre semana, que no tiene tanto desnivel, suele ser un desnivel más, más comedido, ¿no? Un poco más eso. Pues intentar sacarla entre 6 y 7. Ya veis que lo he estructurado bastante sencillo. Tiradas medianas mediana entre semana, entre 6 minutos el kilómetro y 7 minutos el kilómetro. Ahí te debe salir eso, esos márgenes, ¿vale? ¿Cuánto rango cardíaco? Entre 78, 78, tirando aflojo, 80, 82. ¿Eh? Ahí tenéis un margen, entre 78 y 82 podéis apretarle y el 82 ya estáis apretándole. Yo más o menos habré hecho y 81% por ahí de rango más o menos a ojo, entonces, ya digo, entre el 78 y el 82, lo ideal, el 80, ahí sería la actividad normal, estándar, 80, pero hay gente que trabaja alta y mejor está trabajando el 82 y para ello es normal, y gente que trabaja baja y mejor está trabajando el 78 y para ello es lo normal, 78%. Por eso digo, entre el 78 y el 82% de rango medio cardíaco para actividades medianas entre semana lo que es miércoles, jueves, bien, las actividades normales, ¿vale? Ahí, y entre 6 minutos el kilómetro y 7 minutos el kilómetro. Te tiene que salir sesiones de trail. No de asfalto, de trail. ¿eh? Vale, hasta ahí, de acuerdo. ¿Vale? La gorda gordas, de 7 a 8 minutos el kilómetro. Las medianas, de 6 a 7 minutos el kilómetro. Y ahora vamos con las más chisperitas. Más chisperitas. Ah, mira, me haces un 10K, eh... Puede ser plano, depende, puede ser plano totalmente o puede ser con 100 positivos 200 positivos simplemente que sea un poco pistero, ¿no? Un 10K, un 12K, cositas así, pero, pero muy plano, que no se atrae, digamos, ya tirando a, a pistero, ¿no? Eh, pues bueno, pues menos de 6 minutos al kilómetro, intentar que sea eso, bajando de 6 minutos al kilómetro, entre 5 y 6 minutos al kilómetro, ¿vale? Ya no me voy a meter en el tema de serie de velocidad para no alargar el vídeo, llevo 11 minutos, no me voy a meter en serie de velocidad ni, ni tonterías de, de empezar ahora a decir, oye pues las series de yo que sé de 5000 me lo haces a tal lo la serie de 1000 a tanto y tal no voy a meter en esa parte vamos a ir más a la parte de atrás vale el que quiera ya entrenar velocidad y tal pues que mire más entrenamiento específico de, de asfalto ¿no? pero bueno podemos decir que las tiradas chisperitas que decís hostia mira hoy vamos a meterle cañita entonces ya te vas por encima del 82% de rango al 83, 84, 85% de rango 86, también se puede hacer 86, también se puede meter 86% de rango, lo que pasa es que entre semanas se supone que no tienes que castigarte tanto que al día siguiente no puedas entrenar, ahí está todo el tema, tú puedes decir, oh, sí mira, le voy a meter a 4 el kilómetro, sí, pero es que al día siguiente tienes que entrenar, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? entonces claro, si tú le metes a 4 el kilómetro, eh, 10K a 4 el kilómetro, probablemente al día siguiente no estés preparado para poder hacerte, venga, 12K, 400 positivos, te va a salir un entreno de mierda, ¿vale? Entonces, eh, valorar siempre eso, que hay que no meter toda la carne en el asador, como se dice, ¿no? Sí, toda la carne en el asador. Eh, no tirarlo todo y, y hacer cosas razonables. Entonces, tiradas, te digo, chisperitas, dándole cañeta, que puede ser un día a la semana, ¿eh? No más de un día a la semana, no, todos los días traya, ¿no? Eh, pues eso, por encima del 83, ya el 83% de rango, el 83, 84, 85, 86% de rango cardíaco medio, ¿vale? Eso es tiras chisparitas, que siempre suelen ser de 12k para abajo, 12k para abajo, depende si son asfalto. Eh, si son de trail serían más cortas de 12K incluso, ¿no? Pero si son de asfalto, que, que al final es mucho más rápido, eh, asfalto con poco de nivel, cogiendo carretera o lo que sea, pues eh, sí, que se puede. Eh, sí meterle rango 84-85% ¿eh? y sacarlas a 5 a el kilómetro cositas así buscando 5 5 y algo el kilómetro ¿eh? cositas así vale venga pues ya está no un rollo más que salen los vídeos muy largo repaso muy rápido tiradas largas gordas de domingo de sábado, de domingo, de las de fin de semana, gordas, entre 7 minutos el kilómetro y 8 minutos el kilómetro. Rango cardíaco, ¿cuánto? Entre el 76 y el 78%, 76 y 77. El 78 ya es un poco alto. 76, 77%, 74%, si está empezando y tienes que andar bastante, 74% de tu rango cardíaco, ¿vale? Eso para las gordas, ¿vale? Sesiones medianas, del día a día, pero no pequeñas, no chisperas cortitas, sino normales de trail, de montaña, como las que estoy yo haciendo ahora un poco entre semana, ¿vale? Entre 6 y 7 minutos el kilómetro. Rango cardíaco entre 78 y 82. Ahí tenéis margen para jugar de rango cardíaco, ¿vale? Sesiones ya más cañeritas, que de vez en cuando no hace falta ni hacer ninguna, ni siquiera una a la semana. Podéis hacer una a la semana o ninguna, ¿vale? Eh, yo esta semana, por ejemplo, creo que no voy a hacer ninguna chispera, realmente ninguna chispera estoy haciendo pues dos normales Allí hice una hice primero una recuperación el martes eh, ayer una normal y hoy una normal, y seguramente esta semana no hay ninguna chispera, pues no hay ninguna chispera vale va a haber dos normales y... ¿y qué iba a decir? Bueno, pues eso, entre 6 y 7 el kilómetro y... estoy viendo un saltamontes estoy despistando y y que iba a decir 67 kilómetros y rango cardíaco 78-82 por ahí ya está las cañeras eh, subís el 82% ese un poquito para arriba 83 84 85 86% de rango y ya eh, pues eso menos de 6 kilómetros vale y ya está venga os dejo hasta luego